Ha sido muy interesante ¿eh? la, el concepto de errorología. Er sí, pues mira, eso es un recurso para enganchar, es un cebo, para ya. captar la atención ¿no? de los profesores. Sí. Pero bajo ese cebo, creo que hay una tesis fuerte. Los siguientes principios de esta nueva ciencia que les propongo medio broma, medio serio, la errorología. Primero, el error del alumno es información clínica. De la misma manera que si nosotros vamos al médico y le decimos que nos duele el brazo, el médico no nos dirá, claro, tienes tres en salud, adiós. ¿Y? Lo que queremos es que no lo cure. Pero sin embargo eso es lo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Le decimos al alumno, tienes tres en conocimientos, adiós. Por lo tanto, el tres en salud o el tres en conocimientos no puede ser nunca la fase final de un proceso clínico, sino que ha de ser al la fase inicial real de la actividad terapéutica. La tesis es, primero, el niño siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Si esa respuesta el profesor la considera incorrecta, no ha de limitarse a evaluarla, y decir, es un 3 sino que la ha de convertir en ocasión de aprendizaje. De hecho, de otra forma, de la misma manera que cuando vas al médico con el que te duele el brazo, no admitirías que el médico te diría, tiene un 2 en salud, adiós. Nosotros no podemos admitirnos que cuando al alumno nos viene con un problema le digamos, tienes un 3 en el examen, adiós. Ya se dice que el error del alumno en clase es una feliz culpa, es un error feliz. ¿Por qué? Porque dispone del profesor a su lado para convertir ese error en ocasión de aprendizaje. ¿Vale? Pues en nosotros está el creer, no sé si eso no es una feliz culpa. Dictado, piensen, insisto, pueden reírse a carcajadas si quieren. Pero piensen un segundo, que siempre hay información interesante. Hay un dictado, la maestra o el maestro ha estado dictando cosas y el niño copiando. Paso, aseo, pastel, quita, alá, siéntate. <risa> es un índice muy claro de la capacidad atencional de este niño, ¿no? El error es el comienzo del aprendizaje eficiente, del aprendizaje comprensivo. Y a la construcción de esta ciencia, que le he puesto el nombre, si quieres, eh, hiperbólico, de errorología, es a lo que animo a todos. Aquí, ni tan siquiera San Agustín, en sus confesiones, escribe una declaración íntima de sinceridad, tan honesta y tan noble, como la que hace este niño, al que, al que le han pedido que se disculpe ante otro. Y escribe lo siguiente, querido Carlos... La maestra me hizo escribirte esta nota. Me hizo escribirte esta nota. Todo lo que quiero decir es lo siento por no sentirlo. Porque realmente traté de estar apenado, pero no lo estoy. No parto de mí. Pero... Eso, convertir el error en una oportunidad. En una de ocasión de aprendizaje, y que efectivamente. El que gane, que lo has dicho muy bonito, sí. el que gana es el que pierde. Efectivamente. Porque ese, que es el que no, no lo ha hecho bien, es el que tiene una oportunidad de aprendizaje. Y Mañana es. mis amigos pues, leyeron un cuento. Mañana Lorena cantará ópera. Mañana nos pondremos la dentadura juntos. Pues. <risa> Más allá de que unos niños reuniéndose para apoyarse la dental no deja de ser una actividad de alto riesgo, que, pues, también es informativo, no relevante. Bueno, además, creo que podríamos decir que todos los grandes pedagogos han dicho esto. Es decir, la equivocación no es el final del aprendizaje, sino es el comienzo. Desde cuando se hablaba de el y, y Platón, a... Platón, sí, fíjate, pues, pues, sí, pues eso, ha eh. Sido un gusto verte. Hombre, Creo un placer es estar aquí, enhorabuena por la a jornada. Vosotros, gracias. Eh.